¿Qué hacer frente a la caída de ceniza? Recomendaciones del Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional, 20 de diciembre de 2022. Autoprotección. Es el cuidado más importante. Debemos usar mascarilla, protección ocular y también utilizar gorra o sombrero. Cuidado de plantas y animales. Protección de plantas. La ceniza cae sobre las hojas de las plantas y las cubre. Al no poder recibir la luz solar, ellas mueren. Para evitar que suceda esto, debemos sacudir delicadamente las hojas haciendo que caiga la ceniza. Cuidado de plantas y animales. Protección de animales. Los animales de granja y las mascotas también son afectados por la ceniza. En lo posible deben refugiarse bajo techo o ser trasladados a zonas donde no haya caída de ceniza. Aseo y cuidados ambientales. No, no usar usa agua para, para limpiar la, la ceniza. Al mezclar ambos productos se forma una pasta pesada similar al cemento, pero sí se puede usar un poco de agua para humedecer ligeramente y evitar que se levante. Aseo y cuidados ambientales. Barrer la ceniza. Si es abundante podemos usar una pala. Recogerla en bolsas resistentes o costales. No arrojarla a la calle. Aseo y cuidados ambientales. Limpiar los tejados. Cuando la caída de ceniza es fuerte, limpiar los tejados. El peso de la ceniza puede hacer que los techos colapsen. Por eso hay que limpiarlos tomando precauciones. Recuerde, estamos en nivel de alerta. Amarilla. Calma. Conservar la calma, no entrar en pánico. Informarse. Informarse a través de fuentes oficiales. Acatar. Seguir las indicaciones de las autoridades. No desinformar. No compartir información falsa o alarmista. Síguenos, Síguenos en, en nuestro, nuestro canal oficial. Canal.